¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de tu canal tutorial, el canal que te trae las nuevas novedades tecnológicas. En esta ocasión te vengo a explicar todas las funciones de WhatsApp Delta, última versión 3.8.0F. Mis amigos, si no la tienes, descárgatela, se encuentra aquí abajito en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Mis amigos, no hablando más, antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y active la campanita para cada vez que suba un nuevo video te notifique ok empecemos Amigos, mis duros, si no tienes instalado WhatsApp Delta, no se te olvide guardar tu respectiva copia de seguridad en tu WhatsApp anterior. Mis amigos, bueno, vamos a irnos a lo que es las funciones de WhatsApp Delta última versión. Vamos a irnos aquí a una, a una conversación. Aquí en la conversación vamos a escribir un algo sencillo. Hola, hola, ¿cómo estás? Puede ser. Y vamos a darle aquí donde está este... este este icono de aquí que está al lado de clic, vamos a un clic allí y aquí vamos a cambiar lo que es el lenguaje o el idioma de ese texto puede ser el inglés, el español, el italiano, el ruso, el portugués, eh, el alemán cualquiera de esos que ustedes quieran preferir vamos a elegir que puede ser el francés y automáticamente se va a traducir si ¿Sí vieron cómo se tradució automáticamente y si escribes nuevamente hola cómo estás vas a traducirlo al inglés si esa persona habla inglés y automáticamente se va a traducir como se ve aquí y se va a enviar correctamente si ves cómo se envía correctamente el mensaje. Otra opción que tenemos en este, en este WhatsApp es lo que es esta caída de rosas que ves aquí o si entras a una conversación va vale haber una caída como de calaveras como se encuentra, aquí vamos a buscar vamos a hacer esta, esta opción, vamos a irnos a lo que es ajustes, en ajustes vamos a ir a la parte inferior aquí abajito donde dice eh, donde dice aquí en esta parte efecto de caída, aquí está efecto de caída vamos a darle un clic allí y vamos aquí en pantalla principal si ves vamos a poner aquí objeto que cae puede ser luces, nieves, notas vamos a elegir puede ser Corazones por ejemplo Y aquí va a ser densidad velocidad Me gusta así O la velocidad puede ser más rápido O un poco más lento me gusta en esta aquí Y aquí en pantalla de conversión vamos a elegir el efecto de caída Puede ser calaveras, gotas, lluvias, eh, nieve Vamos a elegir puede ser nieve Y vamos a irnos a lo que es acá A la pantalla principal Y vamos a darle aquí donde está Y vamos a eliminar aquí el segundo plano y entramos nuevamente para que se apliquen estos cambios. Aquí se ha aplicado automáticamente. Después que abramos. Y si ves va a haber un efecto de caída de corazones. Y si entramos a una comparación va a haber un efecto de caída de, de nieve. Si ves, mis amigos. Como se ve ese efecto muy genial. Otras opciones que tiene este es cambiar esta parte aquí, la parte inferior de nuestra conversación. Escribimos los mensajes, enviamos las notas, tomamos fotos o enviamos los envoys. Vamos a irnos aquí a ajustes. En ajuste, vamos a elegir aquí pantalla de conversación. En pantalla de conversación, vamos a elegir estilo de entrada de conversación. En estilo de conversación, vamos a elegir la primera opción que se encuentra aquí: estilo de conversación. Vamos a hacer un clic allí y vas a elegir de estas múltiples opciones la cual más te guste ustedes van a ir probando cuál le gusta más vamos a elegir puede ser aquí rápidamente Ultra delta Ultra 8 vamos a irnos a la parte de la aquí se aplica automáticamente sin eliminar del segundo plano y vamos a elegir aquí y si ves esto ha cambiado aquí esta parte de aquí ha cambiado mis amigos como ha cambiado se ve más genial se ve más chévere cierto bueno vamos a irnos nuevamente a los ajustes aquí vamos a mostrarle otra opción la cual es aquí texto con emojis aquí tanto con emojis vamos a escribir algo aquí como por ejemplo eh, o oh, hola y aquí en hola vamos aquí a agregar el emoji cualquier emoji que ustedes prefieran puede ser este y aquí vamos aquí en aplicar y vamos aquí en convertir a emoji aquí van a poder tener lo que es la palabra de hola pero en emojis y aquí lo van a copiar y lo envían a su, a su contacto, su amigo o lo envían directamente en esta opción que se encuentra aquí en la parte de abajo otra opción que tiene este es aquí el estado de visto que se encuentra aquí, el estado de visto vamos a darle allí, a qué se basa, se basa en los en los estados que tú has visto y si por ejemplo esa persona lo eliminó o se perdió o se acabaron la, el tiempo que se establece en, en estado ustedes van a venir esta opción aquí van a poder verlo nuevamente y descargarlo dándole un clic y se guardará en nuestra galería mis amigos otro es el repetidor de texto que se encuentra en este aquí que vamos a, es a repetir lo, las palabras que queríamos por ejemplo vamos aquí cantidad vamos a pedir pues eh, lo que quieran 5, 7, 8 vamos aquí 8 y a poner eh, como está, como algo así como vamos a aquí en repetir y va a quedar de esta manera uno debajo del otro en secuencia o aquí en la misma línea en secuencia vamos a repetir y va a quedar de esta manera van a copiarlo y van a, a pegarlo en el chat que ustedes quieren enviarlo mis amigos otra opción que tiene este es aquí donde dice antibaneo aquí para que evitar bloqueo de bot evitar bloqueos evitar los virus de documentos aquí es como una funciones de para los antivirus si ¿sí me entiende bloquear los virus que se encuentran eh, en nuestro whatsapp que quieren aplicarlos mediante whatsapp aquí tenemos la opción de usar el caché para eliminarlos la, la el caché para tener más espacio mis amigos y aquí tenemos las más opciones muchas opciones las cuales van a poder utilizar aquí en privacidad en privacidad de la comparación configurar uh, del aviso Aquí van a tener muchas opciones. las cual van ustedes a ir aprendiendo. Apenas tengan esta aplicación de WhatsApp. De la otra versión. Mis amigos. Hemos llegado al final del video. Espero que te suscribas al canal. Que le des en la campanita. Para que no te pierdas ningún video. Y por favor. Danos un me gusta. Te invito a que comentes este video. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.